Bien, vamos a comenzar nuestra conferencia el día de hoy. Eh, yo soy Ismael, el facilitador eh, pedagógico en Punto Crea. Soy la única persona hasta el momento de que estoy. Eh, está Luis Quino también y está Félix. Y tenemos otras personas que nos ayudan con este proceso. Eh, hoy nos acompaña Clay Bonía, una paisana guatemalteca. Y que nos alegra que estás con nosotros, eh, remando por el mismo lado en el barco de Punto Crea. Eh, en la conferencia hay personas, eh, jóvenes, educadores que se han involucrado en los procesos de Punto Crea: eh, personas de San Marcos, de Huehuetenango, de Quiche, también de Sorolá, eh, de Las Verapaces. Entonces, y hay jóvenes en diferentes procesos. Hay un grupo de jóvenes que están en un proyecto de, de robótica que se realiza cada año por la Universidad de galileo Otro grupo de jóvenes que está haciendo cosas en las áreas STEAM. Hay un grupo de jóvenes que están empezando su formación como tutores innovadores de Punto Crea. Y así sucesivamente hay una diversidad de personas en esta conferencia. Entonces, bienvenido y bienvenidas a cada uno de ustedes. Voy a leer un, un poco la... La, el perfil de Clayson. Sé que ahí es un montón, pero aquí les voy a leer un resumen. Eh, Clayson Bonilla es una ciudadana guatemalteca originaria de Jalapa. Obtuvo una licenciatura en ciencias jurídicas y sociales y los títulos profesionales de abogada y notaria en la Universidad de San Carlos de Guatemala en el 2005. También completó su programa de maestría en comercio internacional y cooperación económica de la Universidad de, de CAUJI de, de um, Corea del Sur y tiene una, un doctorado en Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Universidad de la misma Universidad de Corea del Sur. Tiene experiencia profesional en relaciones internacionales y asistencia oficial para el desarrollo económico del desarrollo. Se ha especializado en la relación entre Corea y América Latina. Después de graduarse de sus estudios de doctorado, ha vivido, trabajado en Seúl, Corea también en Quito, Ecuador, en Santiago de Chile, en San Pablo, Brasil. En cuanto a sus intereses de investigación, se ha involucrado en temas relacionados con el desarrollo socioeconómico, la cooperación internacional para el desarrollo y las políticas de ciencia y tecnología. Desde el 2017 participa en proyectos de investigación en la Universidad de Estatal de Campinas, UNICAMP, eh, en relación con el desarrollo de capacidades CIGT, desarrollo de la formación de comunidades científicas en países en desarrollo, cooperación internacional y políticas, política pública de CIGT. Es lo que, el camino que ha recorrido Clay bonía que esta mañana nos acompaña, y aprovechemos esta oportunidad para estar aprendiendo de otras personas y que sea una inspiración eh, para cada uno de nosotros. Así que bienvenidos y bienvenidas y les dejo desde ya con Casey. Con Muchísimas gracias, gracias de todo corazón y qué, qué privilegio realmente estar aquí uh -huh. desde Sao Paulo. Son ya la 1 de la tarde, una y 10, porque son tres horas adelante. Y solo confirmando si el sonido les llega bien, todo perfecto. Y así pues ya les voy a compartir mi pantalla porque la idea es, en estos 20 minutos que voy a tener con ustedes, eh, compartirles un poco de la historia, de la historia personal tal vez este que me tiene uh -huh. ahora en Brasil, pero como bien dijeron, de, de, de, de Guatemala y siempre vinculada al país, ahí creo que se está pre, eh, preparando para presentarles, si estás presentando tu pantalla de los demás. ¿Ustedes ven algo eh, aparte de mí? ¿Ven alguna imagen de PowerPoint? Perfecto, bueno. Este, de todo, agradecerle a Félix Alvarado, a Luis Quino y a Ismael Petcher que me han invitado. Y como les decía, la idea es unos minutitos compartirles esta historia, pero más desde lo personal, porque somos todos eh, guatemaltecos y guatemaltecas, y la vida es la que nos lleva por diferentes... Este, caminos y destinos entonces vamos a ver si voy entendiendo cómo funciona esto, porque para serles franca no había este, uh, utilizado este, este, este mecanismo, soy medio no, novata en temas de tecnología Les, le, okay. le pido que me confirme si ven la primera pantalla Este, Luis o Ismael sí, sí ahí ven mi foto buenísimo Ah, okay. Bueno, entonces les digo, cuatro momentos, cuatro momentos. Quiero compartirles qué pasó con mi niñez, mi entorno familiar, en la escuela donde estudié en Jalapa, porque yo viví hasta los 18 años en Jalapa. Ya van a poder ir haciendo ustedes las cuentas porque tengo 40 años. Yo nací en 1980. 1980 a 1990, 10. Al 2020, al 2010, 30. Y al 2020, 40. Como dijo Arjona... Ya soy señora de las cuatro décadas. Entonces, estos son los cuatro momentos que les quiero compartir. Primero, esos 18 años de vida en Jalapa, porque tiene que ver con el entorno en, que, en el que crecí, nací, y que determina muchas de las decisiones que tomé durante el resto de mi, de mi vida, hasta donde vamos, que prácticamente estoy por cerrar el primer tiempo del partido, y ya, ya vamos a entrar al segundo. El segundo tiempo es esa mudanza, esa, esa migración, ...que me llevó a la ciudad capital. Compartir con ustedes, ustedes tienen toda su propia historia. Sabemos que Guatemala es un país bastante centralizado, muchas cosas no se logran en los departamentos, en los municipios, en nuestras aldeas... ...y tenemos que irnos a la capital y pues eso también les voy a comentar. Yo estuve entre los 18 y los 26 en la ciudad capital. En el tercer punto es de la capital al mundo. ¿Por qué tuve que salir? No significa que tengamos que salir del país para triunfar. Además, es importante determinar o oh, cada quien tiene un concepto de qué es triunfar y qué es el éxito. Es una palabra tan compleja, pero el éxito... Eh, lo definen las personas de diferente manera, y también de eso vamos a conversar. Yo salí de Guatemala de una manera más definitiva a los 29 años, eso significa en el 2009. Y como estamos en el 2020, significa que llevo 11 años de no vivir permanentemente en Guatemala, pero yo les compartiré el punto 4, que es, sí, por el mundo, pero conectada siempre con Guatemala, o cómo me he logrado continuar vinculando al país, y como les decía, no necesitamos... Y limitarnos dentro del territorio nacional o fuera, en nuestro departamento, en nuestro municipio, en la capital, podemos definitivamente ir más allá de nuestro metro cuadrado y contribuir a mejorar las condiciones desafiantes que vivimos en el país. Eso es lo que vamos a hacer en estos próximos 20 minutos. ¿Por ahí vamos bien? Y bueno, eh, también y les pues, tengo a mi nena aquí a la par de dos años. Eh, si ven, oyen ahí un sonido mero raro, pues es que está aquí conmigo. Les llamo la atención esta imagen porque... Ven en la primera parte la expectativa y en la segunda es la realidad. Uno cree que la vida va así, planito, derecho, recto, y, y que si no, vean en la segunda imagen, encontramos piedras, encontramos accidentes, alguna enfermedad, algún problema económico que nos pasa a todos. Yo padecí hambre, padecí deudas. Ahora estoy relativamente estable, no tengo mayor riqueza, no tengo deudas tampoco, pero he enfrentado momentos difíciles, como nos toca a todos. Por eso la idea de hoy es compartir eh, de una manera muy clara y humana esos desafíos, nos toca perseverar, nos toca superarlos y ojalá definir eh, ese horizonte al que nos queremos acercar, que tiene que ojalá mejorar nuestra vida, ser felices, ese es nuestro principal objetivo, pero también ayudar a que nuestro entorno también mejore, porque eh, de eso se trata el compromiso. Me da mucho gusto que me comentaban que tenemos colegas, amigos, amigas conectadas en San Marcos, en Shell, en Quiche, varias comunidades. Alguien mencionó Chichicas en Y por, bueno, algunas cosas serán similares de lo que yo vivía en el Oriente, otras serán diferentes, pero de eso se trata, enriquecernos. Yo les soy sincera, eh, a pesar que mi mamá trabajó y les voy a compartir de eso en unos minutos. Eh, unos años en Quiché, Chuchipacá se llama, se llama la, la, la, el área, y yo conocí muy poco de, de, del resto del país, yo estuve casi toda mi infancia y adolescencia muy conectada con el oriente, Chiquimula, Zacapa, entonces fue hasta que de, fui creciendo, que entendí la diversidad, la riqueza y la... Eh, la gran potencia que tenemos como país por esa diversidad que tenemos. Ahí está, el primer punto. ¿Se acuerdan? Son cuatro. Primero es la niñez. Y les digo mi entorno familiar, desafíos, lo de la educación. Porque eh, la pantalla se ve bien, ¿me pueden confirmar? Ahorita debieran estar viendo imágenes de... Yo cuando era sí. chiquita... Ahí, sí, ahí se ve genial. Bien. Ahí me ven chiquita de un año, eh, unos meses... Eh, y les, les llamo la atención hacia la fotografía, fotografía familiar que ven ahí. Somos, eh, fuimos, somos cuatro hermanos, como dicen en, ay, en Guatemala, de papá y mamá, porque mi papá tuvo diez, que sabemos. ¿Qué es lo que sucede? Yo sí crecí en una, en una familia muy machista y en un entorno muy opresivo contra las mujeres, muy diferenciado el trato. Las mujeres, ustedes saben, tienen ciertos roles, ciertas responsabilidades, nos miden con una vara más dura. Ese fue en el entorno en el que yo crecí. Y la manera en que yo encontré para, para hacerme notar, tal vez para sobrevivir, eh, ahorita en las siguientes slides les voy a compartir los, primer, los principales tres desafíos que yo enfrenté al crecer, pero eh, la manera en que yo identifiqué como que para escapar de mis problemas de niñez y de adolescente fue el estudio, y estudiaba y estudiaba y me metía a, a poesía y trataba. Mi vida era la escuela porque en la familia tenía los, eh, los, los desafíos que les cuento, eh, que les voy a contar ahorita. Entonces, ustedes ven mi papá, Aníbal Bonilla, mi mamá, Lidia Landaverri, cuatro hermanos, dos varoncitos y dos nenas, yo soy la tercera, yo estoy ahí de rojo, sentada en el sillón, ahí con mis colitas. Y los tres desafíos principales que yo tuve como familia, me gustaría compartírselos, ustedes tendrán, como les digo, historias diferentes, algunos parecidos, o han visto otras familias, para que se den cuenta que no es color de rosa. Y, y esto es lo que vamos a, a conversar hoy vaya te vamos a arreglar bueno aquí está miren esta niñita que se acaba de manchar los, las manitas y por eso está aquí eh, traveseando y de eso también vamos a platicar de, de, de los desafíos que tenemos eh, al, al combinar la vida profesional y la vida este, familiar pero vamos a ir un poquito más rápido aquí en la imagen ustedes ven de, de, tres, tres fotografías mi papá era un hombre muy eh, orientado a, a la dominación masculina. Él padecía alcoholismo, él tomaba mucho, y es lo que en Guatemala, no sé si se dirá también en sus comunidades, se agarraba furia. Eso significa que no eran dos, tres tragos, una cerveza, un vino, un, un traguito. Era una cuestión que afectaba nuestra familia, afectaba eh, su desempeño profesional también. Él era profesor, era profesor de educación secundaria en un instituto. Público, ella de Jalapa. Ese es la primera gran, eh, el primer gran desafío porque yo creí que todas las familias eran iguales. Eh, Nosotros vivíamos muy aislados. Él siempre de Jalapa, pedido Bonilla, ya falleció precisamente a causa de esa enfermedad que les comento. Y en la fotografía de arriba verán a mi mamá. Mi mamá está rodeada de muchos niños que en, en realidad fueron sus hijos porque ella er era, porque eh, digamos, eh, si vivía mi mamá, tenemos una excelente relación pero ella eh, se desempeñaba como maestra, maestra rural. Eso significaba que ella caminaba mucho, usaba caballo para ir a sus escuelas y ella se entregaba mucho. Y en cierta manera escapaba de esa realidad difícil de un hogar con mucho abuso verbal, fiel, violencia física. Ustedes conocen que en Guatemala lamentablemente padecemos mucho la violencia contra las mujeres y en mi casa se vivía y yo creí que era normal. Yo tuve que pasar mucho trabajo para entender que las relaciones entre hombres y mujeres tienen que ser justas y libres de violencia. No le mencionaba lo de mi mamá porque ella se iba por semanas a, a las escuelas y ella pues entregaba su trabajo muy valioso, pero nos dejó con muchas carencias como familia. Eh, ella veía tanta necesidad en las comunidades eh, donde trabajaba, pero en su casa, por ejemplo, los, sus cuatro hijos estaban siendo criados en ausencia de ella y, y pues había ayuda, de una, bueno, ayuda doméstica, empleadas, pero fue hasta que ella se retiró de, de, de su trabajo de maestra rural que, que pudimos conectar en nuestra familia. Y como ven, la siguiente imagen es mi hermanito. Mi hermanito se llama Wilmar. Les regreso la imagen, él es el bebecito que tiene mi mamá en el, en el, en, en el regazo y él es un niño especial, eso significa él nunca desarrolló todas sus habilidades eh, cerebrales, el diagnóstico es parálisis cerebral infantil, él ahora, a pesar que le dijeron el diagnóstico fue que él no iba a superar la adolescencia, que a lo mejor llegaba con vida a los 14 años, él ahorita tiene 38 años, camina físicamente, pero él tiene muchas, eh, digamos, implicaciones de salud, es autista, él no se puede desarrollar, eh, como convencionalmente, eh, ser la, hay una palabra que yo no uso mucho, que es la palabra normal. ¿Qué sucede? Que en Guatemala no tenemos mucha exposición a las personas con habilidades especiales. Personas que padecen ceguera, alguna situación física. Entonces, eh, no, hay mucha incomprensión y falta de servicios en ese sentido. Entonces, mi hermanito lo que pudo... Con, con, eh, eh, con la Teletón, Funda Bien, eh, y como les digo, mi mamá ausente, entonces más o menos íbamos sobreviviendo, pero hacíamos lo que podíamos y, y pues algunas cosas definitivamente nuestros padres se hicieron bien, nosotros se hicimos bien, superamos muchas dificultades, padecimos hambre, éramos cuatro, cuatro hermanos. Hay familias no numerosas, hay familias menos numerosas, pero con un sueldo de dos maestros era difícil. Eh, y en todo caso también tuvimos muchas bendiciones. Como les decía, la, la presencia y la educación en nuestra vida fue la que nos fue más o menos empujando a tratar de, de superarnos para no, no vivir con deudas, que era nuestra, nuestra, nuestra, nuestro trauma de siempre. No llegar a fin de mes, tener que vivir de fiado, porque nos tocaba ir a la tienda, nos apuntaban en un cuadernito, y realmente fueron muchas carencias, como les comparto, mi hermanito, pues ahí está, lo, lo queremos mucho, y, pero sí padecimos esa situación, a él le decían si era loquito, si era tontito, o sea, tengo un montón de palabras porque no estamos acostumbrados a la diversidad en Guatemala, entonces se dan cuenta, no son vidas que sean de color de rosa y que todo sea fácil, pero tampoco significa que obstáculos o dificultades vayan a impedir que logremos nuestros objetivos y que alcancemos nuestros sueños. Ese es el primer punto. Y pasamos al segundo. Después de que ustedes vieron, yo me gradué de maestra, estudié en una escuela pública, escuela oficial urbana para niña número uno, estudié en un instituto público, el instituto para señoritas de Centroamericano para Señoritas se llama Ine, In, el INCAS en realidad. Que hubo una época en que los fundaron en Guatemala, ahora hay mucha, mucho tema de los colegios privados, en los pueblos, por lo menos la educación pública era más fuerte en, ese, en esa época. Entonces me gradué de maestra, al igual que mi mamá, solo que como les digo, ella era maestra de educación rural, yo era maestro, me gradué como maestra de educación urbana. Y empezó un periodo muy difícil, para mí yo, fui, yo padecí mucha este, depresión. Ahí me cuentan cómo va el tiempo, yo sé que tengo 20 minutos, pero piensen todas las preguntas que me quieren hacer desde ya. Ah, va, llevo por lo menos unos 10 minutos apenas. Entonces les digo todo esto porque en ese momento, yo me, nos mudamos a la capital en el 98, yo tenía 18 años, y nos mudamos porque no había derecho. Yo iba a estudiar derecho para ser abogada, y en, la, en el centro universitario de, de Jalapa, que se llama y no había derecho, solo había agronomía, había educación, para pedagogía, pero no había derecho. Entonces nos fuimos todos a la capital, y fue un trauma, fue una depresión, ¿por qué?, como les digo, yo crecí con mucha represión por ser mujer y llegaba el momento en el que yo de maestra no había tenido novio, no había dado primer beso, eh, no tenía una relación saludable con los hombres porque yo siempre estudié en una escuela de niñas y estudié en un instituto de niñas, entonces, a la Universidad de San Carlos. Entonces, yo le tenía pánico a los hombres porque eso es lo que me metían en la cabeza, que los hombres eran malos, que los hombres esto y lo otro, pero ¿por qué? Porque, pues, claro, yo tenía esa imagen de los hombres violentos, de los hombres machistas que abundan, eso es cierto. Pero eh, me fui a la capital, a estudiar Derecho, y eh, ahí les coloco, de, entre los 18 y los 26 años, un periodo de nuevo, mi refugio era la educación. Entonces, eh, les coloqué ahí el, abajo una imagen de, de mis compañeritos con quienes estudié casi todo el periodo, porque estudié en un programa que se llama eh, Jornada Matutina, ahí en la Universidad de San Carlos, para ser abogados de alto rendimiento. Si ustedes han escuchado en la San Carlos, cuando uno estudia Derecho, generalmente trabaja y estudia. Pero en mi caso yo solo trabaja, estudiaba, aunque era de las pocas que sí hacía actividades adicionales para poder este, ganar algo de dinero, porque seguíamos con precariedades económicas, mi mamá se, re, se jubiló, tardaba como dos años que saliera la jubilación, mi papá conseguía con problemas de, de, de la bebida, entonces ahí teníamos que ver todos los hijos que hacíamos para, para contribuir y, pues conseguí un apoyo de beca parcial de la San Carlos, me daban 500 quetzales al mes, pero con eso pagaba pasajes, siempre me transporté en, en, en las eh, burras, decían ahí en la capital, en las camionetas. Y pues así pasó mi, mi época estudiantil universitaria, pero yo empezaba a sentir que no, no alcanzaba el derecho para explicar las grandes desigualdades que hay en Guatemala, porque en esa época me unía a un partido político muy, este, como idealista de mi parte, entender, bueno, si a través de... No es suficiente impactar, bueno, mejorar ojalá mi, mi, mi vida, pero también para ayudar a, a, a mi comunidad voy a ser política. Y participé en esa época en un partido político que tenía mucha gente con mucho dinero y yo no entendía cómo las comunidades donde mi mamá trabajaba no tenían ni agua, ni luz, no tenían ni lo básico. Y esta gente de la que yo estaba viendo hacer política... Eran tan adinerados y no entendía cómo había hambre en medio de tanta opulencia. Entonces todo eso me empezó a marcar y me empezó a hacer sentir que el derecho no me alcanzaba y necesitaba entender más la economía y el desarrollo del país. Y por eso fue que empecé a buscar salir de Guatemala con una beca. Entonces, eh, ese fue el periodo, como les digo, que me robé de abogada, trabajé en la Procuraduría General de la Nación, eh, me, me, me empapé un poco más de la problemática del país, como les, les digo, era eh, inaceptable. Y hasta este momento indignante, que en un país tan especial, espectacular como el que vivimos, haya tanta pobreza, tanta desigualdad, porque riqueza hay. Nuestro clima es maravilloso, producimos, somos un país fértil, y somos diversos, y somos un país rico pero claro que hay muchas estructuras perversas que se, se tienen que transformar para que la mayoría de las personas en Guatemala vivan de mejor manera. Y ahí viene el tercer momento que les comento de la capital, ahí cuando les digo que estudiaba Derecho y me fui a buscar otra, otras, otros desafíos y ¿qué les parece que me fui? Y les coloco ahí, entre más lejos mejor, porque toda la gente que buscaba becas, buscaba este Europa, buscaba Estados Unidos, bueno, algunos se iban para Sudamérica, Brasil, pero yo me fui a Corea, Corea del Sur. Corea del Sur es lejos. En la capital hay bastantes coreanos, hay unos 15 mil coreanos, pero eh, me fui tan lejos porque es, es efectivamente el otro lado del planeta Tierra. Está bien cerquita de China y bien cerquita de Japón, pero son países diferentes. Entonces tenemos que tener claros que los coreanos son coreanos, los chinos son chinos y los japoneses son japoneses. Y aquí les comparto las imágenes porque eh, sí es una sociedad milenaria con mucha cultura, 5.000 años de, de historia ininterrumpida. En la fotografía de abajo estoy en un templo, en templo budista, eh, en la fotografía de la derecha veo la, ven la nieve, o sea, y además me fui con un inglés más o menos, porque en, coreano, en Corea yo no hablaba coreano, y el español no alcanza, entonces había que hablar inglés. Yo había sido medio aventada, hablo más o menos español, pero me fui y allá medio aprendí más inglés y pues también tuve que aprender coreano porque viví en Corea ocho años, nueve en realidad. Y sigo conectada con el país y les digo que entre más lejos es mejor porque de, de, de vino de un corazón roto un noviazgo intenso de esos amores borrascosos, muy linda la experiencia, pero estaba yo tan triste que dije, oh, si me salía una beca en la luna, me iba a la luna, o me iba a Marte, o me iba a, a, fuera de la, del, del espacio. Pero bueno, salió Corea. Y fue una, una decisión interesante porque también, al mismo tiempo, yo fui beneficiada con una beca Fulbright para estudiar en Estados Unidos, pero yo tenía mis... Uh, mis dudas, Estados Unidos, el tratamiento que se le da a los latinos en, desde ese momento, en esa época era vicino creo el presidente, después Bush, imagínense. Entonces me preferí a la, a la beca que obtuve con Corea porque yo jamás hubiera podido estudiar eh, pagando. Esto cuesta miles de millones de dólares estudiar eh, para comida, colegiatura, este, los pasajes. Pasaje para Corea, por ejemplo, cuesta eh, más o menos unos 10, 12 mil quetzales. Y yo fui y vine de Guatemala a Corea unas ocho veces, entonces es un dineral, pero todo fue financiado por el gobierno coreano, porque becas hay, becas hay dentro del país, hay fuera, y así es como algunos hemos logrado, digamos, formarnos siempre con apoyos muchas veces de países extranjeros, algunas oportunidades también son financiadas por Guatemala, pero en general es gobiernos extranjeros. Y por supuesto que allá empecé a ver Guatemala de otra manera, porque eh, veía que los asiáticos estaban en el futuro, la tecnología, la ciencia, la educación, esa era la base, y los coreanos son famosos porque hace poco, hace unos 40 años, eran más pobres que Guatemala, también padecían hambre. Y además, ellos viven en un momento muy... Eh, eh, viven con mucha convulsión, ustedes saben que está Corea del Norte, está otras potencias que siempre usan. ¿Saben que Corea es más chiquito que Guatemala en el tamaño? El país es más chiquito que Guatemala, pero es una economía, es la 13 a nivel mundial, o sea, es una potencia. ¿Cómo lo lograron? Pues invirtiendo en educación y procurando alimentar a su gente. Lo primero que hicieron los coreanos es buscar soberanía alimentaria, aunque fuera puro arroz, pero todos a comer y hay mucha menos desigualdad. Claro que hay coreanos ricos, ustedes han escuchado de Samsung, Hyundai o Hyundai, eh, todas estas marcas son de familias coreanas, pero hay menos estructuras injustas como las que tenemos en muchos países de América Central y América Latina. Entonces eh, todo eso empecé a ver y decía oh, si sí, se puede porque los coreanos, como les digo, en su momento eran más pobres que nosotros. Y a pesar de que tenían problemas con China, tenían problemas con Rusia, los gringos metidos ahí, los coreanos superaron mucho de, de, de esa problemática. Y, y pues no solo fue Corea porque estuve allá esos ocho años estudiando y formándome, pero yo decía algo tengo que impactar a más vidas que no se sé quede es solo conmigo, aparte de mi familia, mis amigos, toda la gente que no se iba por miedo, y ya empezó a irse, a aprovechar las becas, yo fui la segunda eh, guatemalteca en llegar, en realidad la primera mujer en hacer un programa largo, porque habían ya llegado dos hombres, dos amigos hombres, y ahora somos más de 100 guatemaltecas, que tenemos posgrados grados en universidades coreanas. Y les digo que no solo Corea y el mundo, porque entonces dije yo, vamos a entender, buscar historias, buscar ejemplos, buscar lecciones, Siempre sabiendo que la realidad guatemalteca es bien especial y que no vamos a hacer copy-paste, copiar y pegar de ninguna receta que acontezca en el país, en otros países, porque lo que nosotros tenemos que hacer es, solo a Guatemala, solo los guatemaltecos la, sacar, la podemos sacar adelante, pero si hay lecciones, si otros países han aprendido a hacer las cosas, pues nosotros también podemos, digamos, informarnos. Entonces ven aquí unas imágenes, estoy en Inglaterra, del lado izquierdo, acá les pongo el cursor, estoy afuera de, um, de la Universidad Está, creo que es Cambridge, porque está. Eh, también visité Oxford. Bueno, ahí se, se firmó Harry Potter, por ejemplo. Aquí me ven en la frontera con Corea del Norte, aquí estoy en, en el desierto de Atacama en Chile, abajo estoy en, en Taiwán, estoy en Japón, en Quito y en Argentina, en la fotografía del centro, en donde Mendoza, donde se ve pues también la cordillera de los Andes. Eso es en el mundo. Y para cerrar. Yo quisiera compartirles el punto cuatro que es, aunque he estado fuera de Guatemala en los últimos 11 años, he buscado la forma de impactar de alguna manera Guatemala, llevando a Guatemala a los países donde yo he estado o llevando a los países donde he estado a Guatemala. El primer punto fue, como les decía, que se aprovecharan más las becas para guatemaltecos. Y ven ahí en las imágenes, fotografías de los amigos chapines graduándose en universidades coreanas, llegó un punto en el que en mi universidad, que es Gyeonggi éramos 50 guatemaltecos, 50 guatemaltecos estudiando pregrado, los chavitos que están aquí, se este, están graduando, eh, Mario Mata, estudió, él estudió Ingeniería Electrónica, eh, Carlos Jiménez estudió Mecánica, Ingeniería Mecánica, Lilian Flores estudió Ingeniería Genética, por ejemplo, los tres graduados, chavitos, sobre los 18 años, y se graduaron de 24, los tres están fuera de Guatemala por ahora porque siguieron maestrías, y, y la vida acontece, Lili se casó con un amiguito, Félix, de de Malasia, ahora están en Nueva Zelanda, pero la mayoría regresa. Yo también regresé al país, lo que pasa es que tuve que salir porque también me aconteció la vida. Me casé con un guatemalteco que conocí en Corea y ahora es que nos venimos a, a trabajar en la Universidad eh, de Campinas, que es donde estoy ahorita les muestro la imagen. Y arriba los amigos, eh, Mariana, que estudió a nivel de posgrado, eh, Enrique o Quique, como le decíamos, todos los chavos guatemaltecos, miren, nos llevaban al río porque teníamos que estudiar muchísimo. Pero todos tenemos la capacidad para, para graduarnos y para digamos, para salir adelante. Y esa fue una de las formas en que, digamos, vamos a llevar a guatemaltecos a donde esté. Guatemaltecos a Corea, guatemaltecos se fueron muchos también a Europa, porque hay formas de, de promover las becas. Yo colaboro con una, una organización que se llama UNESCO, no si se han escuchado, Instituto para el Desarrollo de la Educación Superior en Guatemala. Y de manera voluntaria, orientamos cómo aplicar a universidades extranjeras y eh, con eso se han ido más de mil guatemaltecos a formarse. Ahora es otro tema. ¿Dónde están? ¿Regresan o no regresan? A la de cerebros, podemos platicar de eso también cuando, cuando empiecen las preguntas. Y la otra forma en que encontré para, para vincularme, que es como entramos más o menos en comunicación con Félix y con Punto Crea, es para vincular a las mujeres que se dedican a hacer investigación científica, tanto dentro de Guatemala como fuera. Eh, pareciera que a veces solo hay hombres haciendo investigación, científicos, pero no, hay una gran cantidad de mujeres que con esas becas que les cuento, porque en Guatemala la educación superior todavía tiene muchas, este, muchos rezagos, pero también hay programas interesantes, estudiar física, estudiar química, matemática, estudiar STEM o STEAM, como comentaban, vale la pena, hay trabajo, hay desafíos pero eh, la idea es vinculada a superarlos. Entonces ahí ven, todas estas amiguitas son miembros de la Organización de Mujeres en la Ciencia para el Mundo en Desarrollo y lo que hacemos es eh, contar qué descubrimos. Hay, hay amigas trabajando con mosquitos, por ejemplo, trabajando, haciendo investigación para entender las enfermedades que se transmiten, el dengue, el, el paludismo, eh, la parte de la nutrición. Pero ese curso humano que se tiene que conocer, dónde están sus nombres, qué hacen. Y, y en mi caso, estoy interesada en mujeres. Y esto es lo que, el otro punto que he encontrado. Actualmente estoy en Campinas. Ahí ven el nombre de la Universidad de Universidad Estatal de Campinas, que es una de las más fuertes. Es una de las más fuertes de Brasil. Yo vivo a ocho horas de Río de Janeiro. Ven la imagen de Río de Janeiro aquí abajo, a la derecha. Yo fui al Estadio Maracaná, No sé si lo han escuchado eh, en. Uno de los más grandes de, de Brasil era el más grande en su momento. Lo que pasa es que luego ya hubo Mundial recientemente aquí en Brasil, hubo Juegos Olímpicos, entonces han hecho más infraestructura. Yo vivo a ocho horas por tierra de Río de Janeiro y a dos horas de Sao Paulo. Sao Paulo es una ciudad enorme, ahorita muy afectada también por la pandemia del coronavirus. Viven 20 millones de personas, eso significa mucho más que vive en todo el territorio guatemalteco. Y de hecho se necesitan 40, no, 75 guatemalas para formar un Brasil, para que se den cuenta del tamaño que tiene este país. Y pues aquí ven a mi, a mi beba y se los comparto porque es parte de, de, esa, de lo que me tiene aquí. Eh, estoy más tranquila, eh, digamos, dedicada a mi rol de, de mamá sin estar, eh, digamos, dedicada 100% al trabajo de casa o más bien. Sí, me dedico a 100%, pero aparte de eso, hago toda la parte esta de, de, de intentar seguir activa en la parte este, académica, porque es un desafío adicional, no solo planchar, lavar, eh, cocinar, sino, pues, por supuesto, mantener la, el, la cabeza activa. Y bueno, esta es mi presentación, les agradezco mucho su atención y, pues, eh, me pongo a sus órganos para preguntas.